hola bienvenidos sigo con esta serie de vídeos muy focalizados en lo que son técnicas de trabajo en grupo que nos pueden ayudar a desarrollar tanto ideas creativas como a resolver problemas de forma creativa en este caso me voy a referir a lo que tradicionalmente se llaman diagramas de afinidad diagramas de afinidad y que también se han incluido tradicionalmente en lo que se llaman las siete herramientas clásicas de la, eh, de la calidad. Esta técnica es muy útil para hacer asociaciones de ideas y lograr que una gran cantidad de información, muchísima información, la podamos reducir a muy pocos conceptos. Veamos un ejemplo que me permito también sacar de la bibliografía y del que soy autor, el trabajo consistió en preguntar cuanta más información tengamos, cuanto más inputs tengamos el diagrama de afinidad tanto mejor será y en esta ocasión se preguntó a una amplia muestra de utilizadores de material cerámico, de baldosas cerámicas que les pedían a las baldosas cerámicas para que no les dieran problemas de forma que como resultado de la encuesta aparecieron una infinidad, muchísimos eh, conceptos que ayudaban a los clientes a resolver el problema. Por ejemplo, pues que la colocación fuera sencilla, que no tuvieran distintos colores, que fuera resistente a los agentes químicos de limpieza, resistente a la helada, que no se rayara, eh, que fuera fácil de identificar el producto, que hubiera reposición de producto, que la amplia gama fuera suficiente como para eh, elegir material, que no pierda el color durante el uso, etcétera, etcétera. Una lista, diríamos, muy numerosa de, en este caso diríamos, atributos o conceptos que ayudan a que el material no dé problemas. Atributos. Y vamos a suponer que tenemos una lista muy grande de estos atributos. La forma de trabajar en grupo consistió en una mesa grande, ir colocando posits, ustedes saben que es una, diríamos un artilugio muy sencillo de utilizar, de manera que además, como tiene la facilidad de poderse pegar, y en cada uno poníamos uno de estos atributos, fácil de colocar, que no tenga distintas dimensiones, que haya una gama amplia donde elegir, etc. Cada papel tenía un atributo escrito. A continuación, tratábamos de ver aquellos que de alguna manera tenían alguna idea asociada, de forma que podíamos ver todos los relacionados con lo que podría ser la geometría de la baldosa cerámica. Pues que no haya variaciones de calibre, que no tenga curvaturas. Podíamos hacer otra asociación de ideas en el sentido de ver todas las que estaban relacionadas con la coloración. Que tenga colores vivos, que no cambie de color, etcétera, etcétera. De forma que cada uno de estos posits... Hacíamos un posit que era el que podía resumir todo lo que ponían otra serie de posits. Es decir, todo lo que ponía en cada una de estos papelitos, cada uno de estos atributos, lo podíamos asociar a este atributo genérico. De forma que ya teníamos, en vez de 8, 10, 20, papelitos diferentes, uno único que podía ser el representante de todos ellos. Así sucesivamente íbamos haciendo distintas colecciones, de forma que empezábamos a tener de una gran colección de posits, los distribuíamos dentro de cada una de estas colecciones. Y en vez de, por ejemplo, 200, pues nos quedábamos a lo mejor pues con 7 u 8 que eran representativos de todas las ideas. A continuación, tratando de todavía ajustar más, lo que hacíamos era ver este, este y los sucesivos, diríamos que podíamos tener unos 10, si eran susceptibles de representar en uno solo. Esto tiene su importancia porque nos da una idea del concepto que subyace detrás de la gran colección. En este caso sí que fuimos capaces de ubicar un único papelito que resumiera absolutamente todo. Ese papelito decía que no de problemas. O sea, al final el cliente lo que quería era que no diera problemas. Veamos el, el ejercicio que hemos realizado. Si el cliente directamente hubiera dicho, no queremos problemas, tendríamos ese papelito. Pero para llegar a las causas raíces de por qué no me va a dar problemas o qué factores son los que me dan problemas, es decir, todas estas causas raíces, hubiera sido muy difícil llegar a ello y podríamos haber utilizado otras técnicas que hemos visto en vídeos como este, por ejemplo, el de los cinco porqués, y hubiéramos ido a las causas raíces. En esta ocasión hemos ido a la inversa. Cuando tenemos una gran colección de atributos, una gran colección de información, una gran colección de ideas, se trata de ir resumiéndolas en relativamente pocas ideas que sean representativas del total, por eso le llamamos diagrama de afinidad, y que nos permitan focalizar los trabajos. De manera que nosotros no trabajaremos con una gran cantidad de atributos, sino con unos pocos atributos y además con un concepto único que los englobe a todos, como en este caso sería el que no dé problemas. Esto es lo que llamamos diagrama de afinidad y es una técnica muy útil cuando se trata de manejar una gran cantidad de información y queremos acometerla de forma reducida o en este caso con afinidad de ideas. Muchas gracias.